nos hemos dado esta tarea de explorar nuestra capacidad de amar. O en otras palabras, desde otra perspectiva, nos hemos dado la tarea de imaginar cómo sería vivir desde una buena voluntad todo el tiempo. Y lo primero que las instrucciones del Buda nos dicen es que necesitamos empezar con el amor hacia nosotros mismos. Y yo creo que vale la pena preguntarnos seriamente, ¿por qué? ¿Por qué empezar con nosotros mismos? Muchas veces tenemos resistencia. No, como que se nos hace cómodo, incómodo, perdón. Se nos hace como, como medio raro, o medio ñoño, o medio falso. Y recientemente escuché el comentario de que se siente como que sería egoísta pensar en mi propio bienestar. Y ahí mismo tenemos un, todo un panorama de ideas y premisas que tenemos sobre qué es compasión, qué es ser buena persona, qué es actuar de manera ética y tenemos alguna idea de que lo que hago por otros debe venir a mi costo. ¿Mm? y hace unas sesiones cité al señor Kant, el filósofo alemán y ahora le tenemos que reprochar un poquito porque armó toda una ética que ha sido muy influencial, que dice que solo puedes realmente saber que algo que haces es ética si no lo quisiste hacer. Si estabas yendo en contra de tus propios intereses, entonces sí has sido ética o altruista. ¿Y nosotros? ¿Aquí en la idea de que sería malo pensar en nuestro propio bienestar, que como practicantes espirituales o budistas solo debemos de pensar en otros? Aquí estamos en terreno muy peligroso donde fácilmente convertimos el camino y convertimos nuestra relación en, en algo muy poco saludable. Algo que a nosotros mismos termina debilitándonos en vez de fortaleciéndonos ¿no? y aplastándonos en vez de permitiéndonos ser seres muy expansivos. ¿Mm? Y parte del porqué tenemos este peligro, es la presencia en nuestro psique de algo que, en su forma fuerte, podríamos llamar autoodio, pero en forma más ligera, podemos reconocer que dentro de nosotros tenemos voces muy críticas o tenemos una versión hostil. O versiones hostiles de nosotros mismos que viven dentro de nosotros. ¿No? Y esto podemos ver en momentos de culpa. Cómo nos hablamos, cómo sentimos cuando tenemos, sentimos mucha culpa o mucha vergüenza. ¿No? Fácilmente llegamos a, a, a, a, a, a reprocharnos. Por nuestra situación, a sentir que ¿no? que somos alguien que es detestable, que nosotros mismos estamos sintiendo este tipo de aversión. También puede que hemos internalizado mensajes de no, no ser suficiente, ¿no? y esto sí es algo para los padres y las madres de cuidar mucho cuáles son el, el modo de hablar y cuál es el espejo que ponen para los hijos en los momentos de intentar formarlos o, o, o corregir su conducta. Y qué nosotros hemos hecho y cre finalmente creído porque vino de alguien que tuvo mucha autoridad en nuestra vida o en nuestra mente, que no somos suficiente, que somos malos, que somos feos, que somos tontos, que somos inadecuados, que somos flojos, que somos mal agradecidos, que somos lo que fuera. Y quizás todos tenemos nuestros adjetivos que hemos escuchado y que quedamos con una sospecha que a lo mejor quizás es, es cierto. ¿Eh? Y además, vivimos en un sistema, en una sociedad, con una economía fundada en carencia. ¿no? En, en, en que, que hacernos sentir que nos falta algo que podemos comprar de ellos. Esto es fundamental. ¿no? Y sí, muchos estudios ¿no? en, de la psicología, que yo a veces leo estos porque es muy interesante, cómo estimular la envidia, cómo estimular la competencia, cómo usar las emociones para vender productos. Ellos invierten mucho dinero en estos estudios y por esto hay muchos. La verdad. Y nosotros aquí estamos viviendo dentro de esto, evaluando nuestro éxito como personas con base en todos esos criterios, que nosotros no inventamos, están ahí en la sociedad y con la garantía que quedaremos cortos, que quedaremos cortos y sentiremos menos. Así que esto de que finalmente tenemos mucho autorrechazo o autorecriminación no es nada sorprendente, más bien sería raro que si no fuéramos así. ¿No? y también podemos en terminar dirigiendo mucha energía negativa hacia nosotros mismos, estar enojados con nosotros mismos o hasta furiosos que no somos más exitosos, ¿no? que no somos más aprobados, más a la altura de lo que otros buscan que seamos y por lo tanto, somos menos felices. Y tenemos muy armado esta idea de que la felicidad está ligado con nuestra habilidad de cumplir ciertas normas que, que, que son externas y cuyo, cuyo propósito no es para nuestro bien. ¿No? Y dentro de todo esto, Terminamos con esta, este dilema que estamos muy asiduamente intentando cambiar con la práctica de meta. Y esto es que solo nos sentimos amados cuando hay alguien afuera que nos diga que sí somos dignos de ser amados, si sí nos aman ¿No? y todo todo lo que es auto bajo autoestima. Y mucho de lo que es apego es este intento de superar la sensación que tenemos internamente de, de no valer. ¿no? Que viene de esta dependencia que tenemos de recibir de afuera la validación de otros. Y esto hace que nuestro amor casi automáticamente es transaccionar. Porque valídame y yo te voy a. Yo te voy a elogiar, yo te voy a cuidar, yo te voy a defender, yo te voy a dar, yo te voy a servir, yo te voy a. ¿no? Lo que fuera. Yo me convierto en lo que tú quieres que fuera para que me amaras. Esto es apego. ¿no? Es, es un intercambio transaccional. Y con esto, hay una tremenda pérdida de libertad interna. No es quién soy, quién podría ser, quién quiero ser, es quién tengo que ser para que reciba lo que me falta. ¿Mm? Y con esto es una tremenda pérdida de autenticidad. ¿Mm? Y esto es parte de la condición... Moderna. ¿No? Bienvenidos y bienvenidas al siglo XXI. Está en el aire. ¿No? Y aquí estamos, buscando solucionar todas estas problemáticas, todo el dolor, toda la confusión que genera en nuestras vidas. Y dónde estamos, aquí. En una, un lugar donde vamos a escuchar cosas espirituales. Y ahí entra la espiritualidad. Y aquí vamos buscando llaves para liberarnos ¿no? de esta dependencia emocional tan dolorosa de otros. O queremos herramientas ¿no? para poder tomar las riendas de nuestra vida emocional. ¿No? Un anhelo tan intenso que este es el título que le dimos al curso para trabajar con las emociones en el Instituto Budadharma. ¿No? Tomar las riendas. Porque sentimos cosas que no queremos sentir y no entendemos cómo se armó todo esto. ¿Y qué puedo hacer al respecto? ¿Mm? Y si con la meditación, con diferentes perspectivas nuevas, con escuchar ciertas cosas sobre nosotros que nos dan otra manera de, de vernos, empezamos a sentirnos mejores. Esto yo creo que para muchos sí empieza a, a pasar cuando meditamos, la, sabemos que yo sí soy el dueño de mi mente, yo puedo hacer cosas. ¿Mm? Y además el espacio que abrimos en la meditación, si estamos haciendo prácticas como meta, los espacios son muy re reconfortantes. Y el hecho de que podemos nosotros sentarnos y, y estar en un lugar reconfortante es un alivio, ayuda. Y quizás dentro de esto empezamos a tener más recursos y ser un poquito más fuertes y más resilientes. ¿Mm? Y ahí en este momento, hasta este punto, todo va bien. Pero hay un desvío en los caminos espirituales que muy fácilmente terminamos tomando si no tenemos este tema muy visible frente a nosotros, que es nuestra relación con nosotros mismos. Cómo nosotros nos hablamos, cómo nos miramos, y cómo nos negamos el amor que estamos buscando. ¿Mm? Y si tenemos temas así re no resueltos, fácilmente lo que puede pasar, y, y ojo, que cuando describo esto fácilmente, inmediatamente, si tenemos este tema del autorrechazo y autocrítica, Vamos a estarnos diagnosti diagnosticando y criticamos diciendo, sí que mala practicante eres. No, tú eh, haces esta cosa que, que es un desvío. Pero este desvío es lo que se llama, es, es un fenómeno como contundentemente descrito y se llama evasión espiritual. Y aquí es lo que estamos evadiendo son los problemas fundamentales en nuestras relaciones, problemas emocionales, y incluyendo aquí la relación con nosotros mismos. ¿Oh? ¿Y cómo sucede esto? Por primero, si nosotros entramos el camino espiritual con una motivación muy clara, que yo me quiero transformar, yo quiero transformar, en vez de lo que a veces pasa es que me, me quiero, quiero sentirme mejor. Que no hay problema en que nos sintamos mejores, que todos nos sintamos mejores. Pero que no, no nos conformemos con sentirnos un poco mejor. Sino aquí estamos hablando de una capacidad tan vasta como los universos de, de abrir de tomar conciencia, de reconfigurar completamente nuestras experiencias y finalmente de cambiar el mundo. ¿Por qué nos vamos a conformar con sentirnos un poquito mejores? ¿No? Es como tomar analgésico para no sentir síntomas que están ahí intentando llamar nuestra atención que aquí hay algo que atender. Y estamos dentro de la oficina donde hay todos los tratamientos para atender esto que hay que atender. ¿Por qué tomar nada más analgésico? ¿No? Analgésico, ¿sí? Así que, ¿cómo, cómo es que nos, nos desviamos? Con evasión espiritual. Entramos... Y vemos que aquí yo puedo ser una persona ¿no? muy, como muy amorosa, muy oh, noble, muy virtuosa. Yo puedo hacer meditaciones y encontramos que hay una identidad, una imagen que vamos construyendo de nosotros mismos que nos agrada, que nos gusta. ¿no? Y esto no, todavía no hay nada malo. Pero lo que suele pasar es que nos deshacemos de la imagen de nosotros, que la versión hostil de nosotros que tenemos adentro nos está mostrando, diciendo, mira qué fea eres, qué tonta eres, qué otra vez te caíste, etc. ¿no? Nos deshacemos de esto y ahí ponemos otra. ¿No? y aquí en este camino estamos intentando no, ya no estar limitado por estas imágenes, ya no creernos estas, ¿no? e irnos deshaciendo ¿no? de estas identidades falsas y limitantes. Pero lo que suele pasar si, si, si no vamos suficientemente como como intensamente en el trabajo agarramos otra imagen cambiamos una identidad que nos dolió para otra que nos hace sentir superiores a otros quizás definitivamente superiores a esta versión horrible de mí que, que no me gustó y que por fin ya no tengo que ver ¿Mm? Pero esto es una imagen que estamos usando para decirnos que vamos bien. Esto no quiere decir que vamos bien. Y esto es algo que yo, yo quise comentar hoy en este contexto, porque sé que hay muchas personas recién iniciando su camino. Y ahí la motivación, que buscamos? ¿Qué queremos hacer con la oportunidad que, que tener estas herramientas implica? ¿Qué, ¿Qué queremos hacer con este material de lo que somos? ¿Y qué tanta felicidad queremos? ¿Una felicidad ilimitada unas gotitas? ¿no? Y si estamos aquí queriendo realmente vivir más conscientes y realmente queriendo transformar, necesitamos llevar todo nuestro ser en este camino incluyendo estas voces, para poder transformarlo. ¿No? Y si en el transcurso del camino, esta persona en su totalidad complicada, diversa, contradictoria, esta persona se irá puliendo, se irá suavizando y al mismo tiempo fortaleciéndose. Esto va a pasar. Así que no nos tenemos que consolar. Pero hay este peligro no solo para quienes están iniciando, sino para quienes llevan mucho tiempo como tomando su refugio en la meditación y no como no teniendo que pensar o, o ver estas cosa, cosas fuertes. Y sí, esta capacidad de poner la mente ahí y no seguir los pensamientos, dejar que los pensamientos se vayan. Yo quiero proponer que a veces hay pensamientos que surgen dentro del espacio seguro que abrimos en la meditación. Y estos esos pensamientos merecen nuestra atención. Y en el contexto de una sesión de meditación, esto es un muy buen momento de poder mirarlo dentro de un espacio de mucha aceptación y mucha meta, mucho amor. ¿Mm? Y si en nuestra práctica vemos que hay cosas que surgen y no nos gusta, y ok, mmm, voy a etiquetar este pensamiento y que se vaya, porque no, nos hacemos un poquito hábiles en redigir la atención. Cuando tenemos cierta práctica de meditación, si surge un pensamiento que no te gusta, ¿verdad? Tenemos bastante habilidad en decir, no, vamos a, la atención, vamos a colocarla aquí. ¿Mm? Y esto es algo que solo nosotros podemos monitorear. Porque si hay este peligro que terminamos usando la meditación para no mirar, para consolarnos que yo voy bien, yo voy bien, yo voy bien, mira, estos pensamientos horribles ya no me surgen tanto y cuando surgen yo sé con qué, qué hacer para quitármelos Y esto fácilmente terminamos no atendiendo. Cosas en la personalidad que sí requieren atención. Y esto, todo esto, como es para decir que cuando hacemos esta práctica que hemos estado explorando de, de abrir nuestro corazón y, y, y intentar abarca, abarcar lo que son todos los seres y generar esta actitud de una buena voluntad que quizás todavía no podemos realmente dirigir hacia todos los seres, pero queremos estar dispuestos de intentar. Y empezamos con para quién es más fácil. Y imaginamos a esta persona y abrimos el corazón. Y ahí nosotros mismos generamos un espacio seguro. Donde podemos abrirnos y emanar esto que sentimos. Y esto es una experiencia realmente poderosa y hermosa. Pero luego queremos poder tomar estas cualidades que vamos cultivando en el espacio seguro y protegido de la meditación y llevarlos a la vida. Y ahí empiezan los problemas. Porque en la visualización de esta práctica de meta, todos estamos en el mismo nivel. ¿Verdad? Todos los seres. Estamos imaginando o creando a través de conectar con lo que nos hace todos iguales y estamos manejando en una base de igualdad. Pero en la sociedad no es así. En la sociedad ¿no? hay grandes diferencias de poder entre las personas. ¿no? Y si empezamos a contemplar que vamos a abrirnos y no tener límites, muy fácilmente lo que pasa, es exactamente, hazte cuenta, hay un dique y tú eres un lago pequeño aquí y al otro lado del dique está el océano con todo su poder, su inmensidad, su fuerza. Y tú dices como el laguito, ah, voy a soltar todos los límites y ¿qué pasa? Quedas completamente aplastada, anulada. Ya no hay laguito. El océano invadió este espacio. Y esto es algo que definitivamente podemos notar en los encuentros donde estamos intentando como, como principiantes, sobre todo, abrirnos y, y, y vivir las cualidades y ser generosos y, y poner el otro primero con este, otro, este viejo paradigma que no es lo que se está proponiendo aquí y terminamos en, en situaciones no muy saludables. Uh -huh. Y aquí creo que sí necesitamos, yo tengo que reconocer que en muchas de las los manejos de los análisis en los textos budistas las dinámicas de poder que hay entre las relaciones no están muy tomados en cuenta, la verdad. Que estamos hablando de lo que estamos generando en el espacio seguro de la práctica y en el momento de llevarlo a la vida no, no se está tomando tanto esto en cuenta y yo siento, esta es mi teoría personal, como... ¿no? Sí, Tengo que expresar esto antes de decirlo, pero yo siento que en muchas ocasiones podemos ver que la manera en la que las enseñanzas están presentadas está reflejando una historia de transmisión por élites, élites de, de varones monásticos que estaban enseñando las prácticas para varones monásticos, que están en una sociedad budista, las mujeres laicas están en el último rango, después los hombres laicos, después las mujeres monásticas, y después los hombres monásticos. Y en, en bastante temprano, la presencia de las monjas monásticas se hizo muy pequeño en, la, en el Tíbet, ni, ni dieron ordenación completa a las mujeres así que el élite fue los hombres monásticos y ya estás asumiendo que la manera de presentar las enseñanzas asume que quien lo está practicando no va a estar invadido por otros porque es más bien que tiene el quien tiene el poder de no de moverse así en esta parte del ¿no? de las jerarquías. ¿Sí? Y nosotros practicando esto desde donde nosotros estamos, tenemos esta tarea, que sí es una gran tarea, de ver, ok, si esta práctica la vivo así, como a mí me afecta? ¿Sí? Y en ese momento yo estoy otra vez compartiendo mis reflexiones, trabajando con esta práctica y ver que el momento de aplicarlo y el modo de aplicarlo es diferente si en la, el contexto donde uno está el poder es desigual. Dentro del espacio de la práctica estamos dándonos esta experiencia de realmente vernos iguales a otros. ¿no? Y esta experiencia debe de fortalecer la sensación de internamente ser el igual del otro. Pero sabemos que en los contextos sociales, tú te puedes sentir el igual del otro, pero esto no resta el hecho de que el otro puede tener más poder económico, más poder físico, puede tener el derecho de despedirte del trabajo si no, si no estás agradando o cumpliendo sus expectativas Y todo esto hace que el espacio de una colectividad inmensa, horizontal, que imaginamos en Meta, ¿Mm? pensando en todos los seres, no corresponde a lo que vemos en los grupos donde estamos. ¿Mm? Y esta... Este tema de empezar a ser un poquito más como atentos a las dinámicas sociales cuando llega el momento de aplicar las prácticas nos protege ¿no? de desviarnos de diferentes formas en la práctica y en la vida. ¿Mm? Y la... ahora regresamos al dique. ¿no? Estamos aquí Hemos estado practicando esta enseñanza budista de, de, de, de querer la felicidad de otros, de ver otros con ternura, con buena voluntad. ¿Mm? Y extendernos internamente con buena voluntad hacia otros no quiere decir que en la vida vamos a decir sí, a todo lo que nos proponen. ¿no? Y aquí yo creo que un punto. Muy fundamental para tener en cuenta. Cuando contemplamos. Esta práctica de amar sin límites. Es que amar sin límites. No implica anularnos. No, no es anularnos. Todo lo contrario. Es. Es. Reconocer que nosotros tenemos el poder más grande del mundo que es el poder de poder amar sin límites. Y asumir que esto es nuestro, nuestro poder, un poder que tenemos, que no usamos para superar a otros, pero que sí nos empodera, nos fortalece. ¿Mm? Y en el momento de estar interactuando, queremos Interactuar desde cierta confianza de que esta persona puede tener ciertas formas de poder sobre mí socialmente. Pero yo soy su igual. ¿No? Y yo tengo ¿no? mi lugar desde donde yo interactúo de forma que yo veo correcto. ¿No? Y otra vez cuidar que la idea de amar al otro sin límites no queda un poquito mezclado con querer ser una persona reconocida por amar bien o para poder amar sin límites para que esta persona nunca me abandone porque yo necesito a esta persona. Si, si viene con esta sensación de, de estar necesitado, esto, esto no es lo que estamos aquí proponiendo. ¿no? Y por lo tanto realmente este camino va paso a paso primero trabajamos de poder vernos con amor darnos la experiencia de ser amados para no tener que estar andar buscando esto por todos lados o en otras personas ¿Mm? Y vamos hacia el punto de poder interactuar de esta forma de buena voluntad incondicionalmente. Vamos hacia esto, pero empezamos donde estamos. ¿no? Y sí, aquí nosotros tenemos que diagnosticarnos honestamente en, qué, en dónde estoy. Porque si no estoy en condiciones, en ciertas relaciones de abrirme y aceptar o, o manifestar la actitud que yo estoy construyendo en mi práctica, entonces vamos primero fortaleciéndonos para llegar al punto de poder hacerlo. ¿No? Y sanemos con las... Herramientas que tenemos está herida de no sentirnos amados y de buscar esta experiencia de otros. ¿No? Y la práctica de Meta existe para que experimentemos la sensación de ser amados, por lo menos en el contexto de la sesión. Donde nosotros estamos dirigiendo amor hacia nosotros mismos. ¿No? Y esto, todo esto hasta ahora es un gran como explicación de la tremenda importancia de no apurarse ¿no? a lo que sigue sin realmente poner esto en el centro del enfoque de dónde uno está trabajando. Justamente porque si nosotros no aprendemos a darnos esta experiencia, todo lo que hacemos en las relaciones con otros va a estar permeado con esta carencia por querer tener cierta imagen para recibir algo. Va a terminar siendo transaccional y puede llevarnos a estar aceptando tratos que alguien que se ama no aceptaría ¿No? y el modelo que estamos proponiendo no es aceptar que una persona nos está está abusando su poder sobre nosotros porque tenemos amor hacia nosotros y eventualmente también hacia la otra persona ¿no? y que para ninguna de los dos esto es benéfico, esto no es felicidad ni causa de felicidad. ¿no? Así que este trabajo que tenemos de poner ahí ¿no? la tarea de construir una base de una relación sana con nosotros, ¿no? que yo sé que a, a veces se oye un poquito autoayuda y como que esto, no, yo quiero algo más como riguroso o no sé qué y, y si muchos quieren una práctica más como esotérica con palabras difíciles de pronunciar y, y cosas como donde se requiere un ritual especial y sombreros y, y quizás unas vasijas y, y no sé, algo un poquito más interesante, ¿no? Todo esto, todo esto termina siendo teatro. Realmente teatro. Si uno no está trabajando las bases. Uh -huh. Y si uno está trabajando las bases, ¿no? todo lo que uno hace puede convertirse en algo para crecer. ¿no? Y este... Este espacio que estamos abriendo en la práctica de Meta, en, en sentarnos y dirigir la mente paso a paso, ¿no? a mirarnos, a mirar otros, a generar ciertas experiencias. Sí, muchas veces, justo porque se siente esto todo medio, no sé, como, no como medio raro, medio falso, medio ñoño, como que... Entonces, sí es más fácil si alguien más nos, nos guía en la práctica. Y sobre todo, si no queremos decirnos que estés bien. Que realmente estés bien. No queremos decirnos. Así que necesitamos que hay una dappel diciendo, y ahora dite... Que estés bien. Oh, bueno, fine. Ok, lo hago. Y lo hacemos en este espacio seguro. Y aquí, crear un espacio seguro quiere decir que estamos creando un espacio demarcado. O sea, limitado. En cierto sentido. Con la mente... ¿No? Tenemos una mente que no tiene límites, pero el espacio que creamos para poder abrir la mente así sí es un espacio limitado y protegido. ¿Está claro este punto? Porque no estamos en condiciones de convertir todo el mundo y hacer que si sí, yo podría hacer esta práctica en el, ¿cómo se llama? el lugar donde los boxeadores sí, sí. se pelean, si sí. sí, yo me puedo el ring. ¿Yo me puedo sentar ahí dentro del ring y que ellos se, se, se den, se intercambian golpes arriba de mi cabeza? yo, claro que no. No, no, no somos capaces de hacerlo y no somos capaces de convertir todo el mundo en este espacio todavía, todavía. ¿No? Así que es totalmente adecuado que estemos poniendo límites para hacer la meditación y también en las relaciones. ¿No? Que si hay alguien que, que sentimos que nos invade mucho y no, no tenemos todavía la relación con nuestra propia vulnerabilidad, que sabemos que yo me voy a proteger y yo puedo estar vulnerable y voy a poder manejarlo, entonces es totalmente adecuado que estemos diciendo, no, necesito mi espacio. ¿No? Esta, esto es la contraparte de crear un lugar para la meditación pero en la relación necesito cierto espacio ¿No? y hubo una pregunta eh, después de la sesión previa la de Norma que, y dentro de todo esto de amor incondicional y todos los seres ¿qué pasa con monogamía? ¿No? y aquí Relaciones monógamas, que son relaciones comprometidas, crean este espacio, circunscriben un espacio seguro. Y dentro de este espacio seguro, si realmente queremos que esto sea parte de la práctica, hay que cuidar mucho la igualdad. Si queremos trabajar con base en el tipo de meta que estamos imaginando en un espacio seguro entonces, ¿no? De ver que si hay cierta, siempre hay desigualdades sociales, uno tiene más, otro tiene menos, uno nació en esta familia, otra en la otra, ¿no? Esto está ahí, pero ponerlo directo, hablarlo, hacerlo explícito, mira, como tenemos esta dinámica, ¿no? Que esto, ¿y, y cómo hacemos para que cuidemos, cómo se manejan estas desigualdades de poder, ¿no? Y entrar en este espacio, en base, el espacio de una relación comprometida, donde nos generamos el espacio seguro, por esto el compromiso sí es una condición, para nosotros poder entrar en este espacio en base de igualdad, requiere que entremos menos necesitados. No entremos con la ansia de, de recibir ¿no? lo que no hemos aprendido a darnos nosotros mismos. ¿Mm? Y ¿no? otra vez llegamos a lo mismo, que este camino, tal como el Buda lo enseñó cuando enseñó esta práctica, cuatro prácticas. Primera práctica es amor bondadoso o buena voluntad, meta y esta práctica empieza con amor para uno mismo ¿Mm? y esto quizás si, pensamos, si empezamos a hacerlo y encontramos que no, no me da fácilmente puedo imaginar que puedo sentir esta ternura de ahí empezar a a sentir este, esta calidez y poder auténticamente expresar mi anhelo que esté bien, que tenga felicidad de sus causas, pero para mí no. Si esto es y es una realidad muy, muy común, ¿qué hacemos? Insistir. Por primero, hay ciertas, ciertos trucos. Podemos empezar colocando frente a nosotros en, en la sesión formal o imaginando a alguien que, que sí fácilmente abrimos. Un sobrino, una nieta, un perrito. Un un hijo y lo que quien tiene una pareja donde sí yo quiero que esté bien y emanamos y empezamos a sentir esto y podemos imaginar que entonces imaginamos que la otra persona también nos está mirando con esta misma mirada y quizás en silencio está pensando lo mismo hacia nosotros que nosotros estamos pensando. ¿No? Y después, como nos engañamos un poquito y después nosotros también decimos lo que hemos imaginado que la otra persona nos estaba diciendo. Porque de todos modos, todo eso está en nuestra imaginación. Ya hemos estado imaginando que la otra persona nos está diciendo ahora ¿ok? fui mi voz pretendiendo ser la otra persona bueno, ya, ok, sin disfraz me voy a decir la palabra ¿no? y sentir cómo se siente ¿No? otra cosa que, que para mí que he estado trabajando con esto y a mí me funciona es de decirme que te sientas amada que te sepas amada y esto como esto de alguna forma, ustedes lo, también lo pueden intentar, como de alguna forma que, ok, ya, ok, voy a recibir el amor, sí, vamos, ¿no? Porque básicamente lo que hace que sea difícil que recibamos amor es que no nos sentimos amados o dignos de ser amados y queremos sentirlo y nos damos permiso, ¿no? De poder sentirnos amados. Y muchas veces el problema no es que no sabemos dar amor. Incluso podemos imaginar darlo a nosotros mismos. Es que no podemos recibirlo. ¿No? Y si ensayar para poder hacerlo es realmente el punto de inicio. ¿No? Y también quiero mencionar que. Parte de este tema de la evasión espiritual es que si no cuidamos, podemos estar usando el camino espiritual para tapar problemas emocionales y posiblemente, y en muchos casos, estar en terapia ayuda muchísimo. ¿no? Nos permite mirar cosas que, que, que no tenemos la contención o el contexto para poder mirar, ¿no? Y buscar a alguien realmente cualificado, un psicólogo o, o un psicoanalista o quien sea que tenga cualificación porque no queremos ser las conejillas de las indias con alguna nueva terapia, una nueva, un nuevo método, algo inventado, queremos a alguien realmente cualificado. Y también queremos poder realmente confiar porque esto también requiere espacio de confianza, espacio seguro. Pero, entonces, si tenemos, estamos aquí, no estamos contratando ninguna persona de escucharnos, más bien tenemos que escuchar toda la hora en vez de nosotros hablar y ser escuchados, estamos escuchando, perdón. Me, me, me pueden cobrar después de esta hora que yo estoy aquí hablando. Y, entonces, pero si estamos aquí buscando herramientas, ¿en qué nos sirve Meta? ¿Cómo Meta ayuda? ¿Mm? Meta nos da la oportunidad de descubrir en nuestros propios huesos en nuestra propia experiencia cuando destapamos la experiencia de amor haciendo la práctica contemplando que todos los seres tengan felicidad y sus causas o contemplando que este ser tenga felicidad y sus causas aun cuando no lo es, no lo logremos logramos dirigir hacia nosotros, si una o dos veces o tres veces vemos que yo sí, si, sentada sola, yo logré generar esta sensación de amor en mí, empezamos a tener esta vivencia que el amor no está viniendo de afuera. Yo estoy imaginando un objeto externo para permitirme yo generar el amor que quiero sentir. ¿Mm? Y hay este elemento del amor que cuando lo estamos emanando y abriendo cada vez más, sin tanta distinción entre hacia quién, ¿no? sí si hacia quién no tanto, empezamos a tener esta experiencia que el objeto no es tan importante. Y además, en la experiencia de buena voluntad, esta distinción entre sujeto y objeto no es tan importante y por lo tanto, el amor es nuestro y también es del otro. Y con esta experiencia ya vamos, sabiendo que si sí estamos impregnándonos, impregnándonos de amor cuando estamos amando realmente a través de buena voluntad y no a través del apego. Y esto de contrestar, contrarrestar la sensación de ser necesitado y, con, y debilitar el apego al descubrir que este sentimiento de bienestar que busco, que es el amor, no viene del otro. Nunca vino del otro. Fue una profunda mala interpretación de mis propias experiencias. ¿Mm? Y con la práctica de meta empezamos a poder de esta forma ver y apreciar toda esta capacidad que tenemos internamente. Y con esto ya tenemos una excelente base de cambiar profundamente la relación que tenemos con nosotros mismos. Y con este paso asentado, ya estamos listos para pasar al siguiente, pero no apurándonos para continuar, tomando el tiempo que necesitamos para realmente asentar y trabajar con esta habilidad innata que tenemos de generar amor. Y estar en este espacio de amor con nosotros mismos.